Hola gente de YouTube, aquí en un nuevo video La verdad el último video Improvisando y comentando Resumiendo o lo que sea que hagas Daisy con Ren y Medio, esta vez con Lucy Chat Sura, pues, tuvo más vistas De las que esperaba, así que Aquí vamos con otro video, que, que, para ser sinceros. Este no es el primer episodio Que vi, pero este video, antes de que me empezara A ver la serie, lo encontré en Facebook Así que, vamos a verlo Esta vez completo Devuélveme mi cuerno ¿Te parece bien maltratar a un pobre niño? ¿Qué? ¡A oh, la madre! Bueno, al fin empezamos con la dinámica de... Futaru, ay, ¿qué estoy diciendo? Ah, uh, de nuevo volvieron a cruzarse dos canales Ok, per perdonen, perdonen, tengo que dejar de ver el anime de las quintillices. Bueno, Ataru y Ten están de nuevamente con su dinámica de el niño con superpoderes de fuego peleándose Con el tipo que resiste todo, y cuando digo todo, lo digo todo No se tratará de una broma, ¿verdad? Es increíble Ni siquiera descargas eléctricas de Lul ni los mesazos de Shinobu, ni las bofetadas de Sakura. O el fuego de Ten. O los zarpazos del gato de la mesa camilla. O los sopapos de Ryuno. O un primer plano de Cherry. Aunque le hacían daño, nada había logrado dejarle herido. Sí, es algo que de verdad se establece. Bueno, el chiste es que no logra lastimar a Ten porque todo lo que le dan se lo quema, pero entonces. ¡Basura que no se quema! ¡La basura que no se quema! ¿Cómo funciona eso? Es de las pocas veces que se ha establecido que los poderes de Ten sí pueden dañar a otros de sus especie. ¿Qué estás haciendo, tesoro? ¿Cómo que qué hago? Estoy comprobando a ver si puede lanzar fuego. Bueno, ahora sí, llegamos a la parte donde inicia el plot del capítulo. Resulta que con el, con el putazo que se dio se le rompió el cuerno y sin ese cuerno no tiene superpoderes no! ¿Viste? El pendejo se cayó de Bueno, pero no se preocupa tanto porque esos cuernos vuelven a crecer. Ahora, mi duda es: ¿siguen envejeciendo, siguen creciendo? ¿O el cuerpo detecta que se han roto y entonces decide que vuelven a crecer? Porque si es lo segundo, tendría más sentido algo que podríamos ver en un siguiente episodio. En fin, no es que haya visto muchos episodios o me sepa toda la dinámica de Ataru y Ten para este punto cuando lo vi por primera vez, pero al menos sé que por lo visto le ha hecho cosas muy feas y por eso piensa vengarse. A la par aparece esta chica, ahora, ahora sé que es la amiga de Loom que quiere venganza por todo lo malo que le ha he hecho, y entonces no tenía idea de quién era que ya decía ahí o por qué asusta al pobre perro. molestar un poquito a Loom. Entonces se llega a topar con el cuerno Y por alguna razón sospecha que se le cayó a Loom Sí, aunque Loom tiene dos cuernos Nunca creo que sea especificado si bien exactamente se, si se le rompen los dos O si se, solo se le rompe uno perdería todos sus poderes Tenía el canon de que un cuerno controlaba uno de sus poderes de o sea, volar Y el otro electricidad Pero Ten puede volar y a la vez pueden hacer fuego Así que nada que ver Por cierto, a todo esto ¿Por qué Ten tiene un solo cuerno? ¿Qué? Por dios, Karen, no puedes preguntarle Mira, no soy una pista, Pero bueno FOS Pero santo de... el apoyo de la comunidad ¿no? Ok, vuelve a aparecer en Santa Claus En bucle, pero, ok Una cosita que no entendía Y que todavía no termino de entender porque no me he visto Tantos capítulos de Rilla y historia, pero Tengo entendido, ahora, que la presencia de Luma Hace que pasen sucesos paranormales Al full estilo de Bill de Gravity Falls pero, eh, todos esos animales, oh, la primera vez que vi el episodio pensé que eran una metáfora de lo que está pasando, pero no, se supone, se supone por lo que veo en el episodio más adelante es que todo esto es canon, si sí está pasando en serio, de que animales escapen y de la nada haya bases militares, naves espaciales, no naves espaciales, naves militares, camiones militares, es como si estuvieran en una especie de gu guerra en ese momento. ¿Significa que ahora solo es una chica normal? Ok, bueno, luego pasamos a un flashback que en este momento le entendí O sea, me doy cuenta aquí que y Sur es una serie episódica En donde no necesitas verte tantos episodios Porque no hay una historia que se vaya desarrollando con el tiempo como en otros animes es, Se nota que es de la misma autora de Ranme y medio Pero... A ver, aquí básicamente dicen La Lum se, se fue por el chico que le gustaba Por el chico que le gustaba, el tipo tigre, el rey, creo que se llama Es una otra Loom rompió la, rompió la llave de, de la bañera cuando eran niñas Supongo que en suplentes normal baña a verse juntas Será normal en Japón Pero Ran, ¿cómo te has atrevido a hacer algo así? Yo no he sido mamá, he sido Loom de verdad Ya, ay, no he criado a mi hijo ay, para que se porte así de mal Te mereces una paliza ay, ay, ay, ay, ay, Toma, ay, ay. pídele perdón ahora mismo. Oh, creo que voy a guardar este clip Venga. ¡Venga! Ya lo vas a burlar. Vamos, tesoro, ay, déjale. Ay, ay. Porque me da vergüenza. Soy un chico y no quiero que lumbea lo feo que estoy. Aunque que Cuíden, tener no mucha fastidio, luz del sol para meterme. ¡Ay! ¡Te rayamos el pelo, idiota! <risa> es una excusa. Lo que pasa es que le da vergüenza salir con esos cactus. Oh, no. Y la volvió a cruzar Ram, ayúdame